La siguiente ponencia es el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, Formación y Desarrollo de un Museo Nacional de Etnografía. La ponencia es a cargo de Elena López de Hierro, Daubarede. aquí está Elena, perdonad, Elena es historiadora del arte y conservadora de museos desde el año 2006 y directora del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico desde 2011, 10 años ya al frente de la dirección del, del museo. Ha de exposiciones de moda, ha sido jurado en los premios Princesa de Asturias y del huson Next y ha participado en los planes museológicos del Centro Nacional de la Moda y del Museo Nacional de Etnografía. Elena, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Carmen y Sergio y María por haberme invitado hoy a estar aquí con todos vosotros. Eh, como veis mi perfil eh, es más de indumentaria y de moda, pero eh, de lo que me gustaría hablaros hoy es precisamente de la evolución del museo que dirijo, que es el Museo del Traje Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Eh, y de o lo que podríamos definir como los diferentes intentos de ordenar y crear un museo nacional de etnografía en España hasta ahora eh, infructuosos eh, por favor si podéis poner las imágenes bien este es el museo del traje la siguiente por favor sí eh, tengo que reconocer que preparando esta ponencia y cada vez que me pongo eh, a leer sobre la historia de las colecciones del museo y sobre todos los avatares que ha pasado, eh, me pasmo. Yo sé que pasmarse es un término muy poco científico, pero eh, es que es una historia fascinante, muy compleja y que nos deja en el aire la pregunta que yo creo que se contesta sola de hasta qué punto las decisiones políticas pesan muchas veces más que las recomendaciones, los deseos y los intereses. Eh, por, eh, bueno, por valorar determinados patrimonios eh, de los especialistas. Eh, con esta imagen de la exposición del traje regional del año 25 comienza nuestra eh, historia. La exposición del traje regional tuvo lugar en el año 1925 en el Palacio de Bibliotecas de Madrid, que es la actual sede de la Biblioteca Nacional. Fue una iniciativa de la Sociedad Española de Amigos del Arte, eh, en principio de eh, Trinidad von Scholz, quienes eh, pergeñan con su círculo más cercano eh, realizar una exposición eh, un poco en la línea en lo que estaban haciendo ya desde la Sociedad de Amigos del Arte. ¿no? Se habían centrado en la cerámica, en el mobiliario, en la arquitectura y, ¿por qué no?, en la indumentaria tradicional. Lo que quieren eh, dentro del pensamiento regeneracionista del momento y también folclorista del que hablaba antes María y al que hacía también alusión julio, era rescatar eh, de la uniformidad eh, aquellos elementos que consideraban se estaban perdiendo eh, debido al avance del progreso y de la eh, modernidad, esas representaciones identitarias de los diferentes, de las diferentes regiones de España, lo que entonces se conocía como los tipos eh, de España, a través de su indumentaria tradicional. Para eso idean un sistema en el que eh, bueno crean, eh, siguiente imagen por favor, os pongo una serie de fotografías de la muestra, con una junta organizadora central que está dirigida por el eh, conde de Romanones y una serie de juntas provinciales a las que se dirigen con una serie de circulares que son una maravilla de ver eh, y de leer con la intención eh, no solamente eh, romántica a la que hacía alusión Julio en su ponencia, sino también para hacer una reflexión sobre el presente, sobre la realidad presente a través de la recopilación de toda esa serie de piezas en las diferentes eh, comarcas de, eh, de España. Eh, en esos momentos, la reflexión sobre lo que se conoce como el ser de España era una constante dentro del debate intelectual, es decir, intentar alcanzar el progreso en un país que no lo tenía a través del de, eh, análisis y de la autocrítica sobre qué era ser español que era ser eh, de España, temas que siguen a día de hoy eh, siendo bastante eh, actuales. Sí, hemos avanzado poco. En ese sentido, el proyecto es un proyecto claramente científico que es lo que marca un poco la diferencia de esta exposición con el resto. El, eh, el intelectual eh, a cargo de la dirección científica de la exposición es Luis de Hoyos, un reputado eh, eh, antropólogo que sustituye a, eh, a Juan Comba en, eh, bueno, en la dirección del proyecto y que plantea un método, el método geotnográfico, que eh, ya había empezado a aplicar eh, y que tenía una serie de cuestionarios además adjuntos en, eh, en, varía, en la Escuela Superior de Magisterio y en una cátedra que ya se había realizado sobre indumentaria y en una serie de seminarios. Esta recogida masiva de piezas que se hace para esta exposición, se llegan a recoger más de 8.000 piezas, eh, Está dentro de la tendencia de lo que es la etnografía en ese momento en Europa, donde ante el avance de ese progreso y de esa eh, modernidad, lo que se insta es a recogerlo todo. Primero recogemos y después estudiamos, porque todas esas piezas eh, están a punto de desaparecer, pero no solamente las piezas, sino también las vías e influencias de las piezas, los diferentes nombres que reciben cada una de ellas en los diferentes territorios de España, los oficios... Que la realizan, etcétera, etcétera al final se llega a una exposición, aquí podéis tener eh, aquí podéis ver, perdón, una de las imágenes de eh, Valencia por ejemplo, que como veis es una exposición en la que se hacen una serie de recreaciones eh, de eh, los tipos populares eh, de una mirada con una mirada viva, ¿no? Están todos haciendo una serie de acciones, con otro eh, patrimonio endológico que no solamente es el, el textil que les acompaña, eh, con eh, cabezas realizadas y maniquíes realizados por escultores profesionales. Tenemos algunas conservadas de planes en el, en el Museo del Traje. Siguiente imagen, por favor. Y eh, aquí podéis ver un ejemplo de Murcia, ¿m? la siguiente. Y aquí, como veis, hay un cambio ¿no? entre cómo se exponen eh, las anteriores dedicadas a la indumentaria eh, tradicional, a lo que se conocía como el traje regional, y estas en las que se expone indumentaria histórica del XVIII y de principios y finales del eh, siglo XIX. Este cambio se produce eh, y ya nos permite ver un poco eh, cuál era la consideración que tenía el traje regional eh, tradicional dentro de la propia exposición. Eh, esa recopilación masiva que se hace de piezas no tiene todavía la carga de eh, un patrimonio... Eh, cultural esencial. Sin embargo, el patrimonio de estos coleccionistas, ya coleccionistas profesionales, entre comillas, se les da un tratamiento totalmente diferente. Son piezas dignas de ser protegidas y lo podéis ver aquí eh, porque están en vitrina, sin cabeza, separa, separado, además de lo que son los complementos de la propia indumentaria para que la, la indumentaria no sufra al ponerla, etcétera. Eh, Simplemente como curiosidad para que ya veamos que nos estamos moviendo en terrenos diferentes en cuanto hablamos de algo considerado histórico o, eh, o elementos que son eh, tradicionales. Siguiente imagen, por favor. Aquí podéis ver Jaén. Es otra de los alfareros de Jaén. Y la siguiente, por favor. Bien. ¿Qué ocurre con esta exposición? Pues que tiene un éxito enorme, es una iniciativa privada. Hay, hay un determinado apoyo, sobre todo de determinadas personalidades que apoyan la exposición pero en realidad es la sociedad española quien se hace cargo de eh, casi todos los gastos en el propio discurso del conde de Romanones cuando eh, inaugura la muestra eh, habla de que la exposición es el comienzo de un museo que se va a dedicar a la indumentaria en, eh, en España y que a su vez eso es un paso intermedio hacia la creación de un museo del pueblo español y es que en 1927 se crea el Museo del Traje Regional Histórico recogiendo todas las donaciones que se habían llevado a cabo eh, para realizar la exposición del año 25 pero no solamente eso sino todas las eh, piezas y nuevas adquisiciones que se habían eh, llevado a cabo precisamente con ese horizonte de crear un museo del traje en, eh, en un futuro de hecho de los grandes coleccionistas cuyas piezas aparecen en vitrinas en la exposición del 25 forman el núcleo de la indumentaria histórica del actual museo del traje es decir se le da una gran importancia tanto tanto a los donantes como a esa labor de acopio que habían hecho las eh, diferentes eh, juntas. A partir de aquí se va a continuar con ese acopio, pero este museo, del traje nunca se llega a abrir. Es un museo que desde 1930, sí. siguiente imagen por favor, se va a instalar en el antiguo Ministerio de la Marina eh, Palacio de Godoy, también muy de actualidad porque ya no tenemos obras eh, ahí delante, es abierto por fin, yo es que vivo cerca y, eh, y, eh, y bueno y en, real, en lo que entonces se llamaba la Plaza de los Ministerios, en el número 9 es donde se va a situar eh, toda la colección del, eh, del Museo del Traje. Hasta que en el año 1934 dentro de un impulso absolutamente personal de eh, Luis de Hoyos que desde 1915 estaba eh, solicitando en realidad la, lo fundamental que era en este entorno de pérdida de tradiciones eh, tanto materiales como espirituales, que es como las llaman entonces, eh, hay que desarrollar y crear un museo del pueblo español este museo eh, se eh, crea por decreto de 26 de julio de 1934 y eh, con un reglamento que lo desarrolla el 6 de septiembre de ese mismo año en su prólogo en el prólogo del decreto eh, se dice que es una deuda de la república con el pueblo español que no tiene un museo adecuado que recoja las obras las actividades y los datos del saber es muy importante el tema de los datos en este sentido del sentir y del actuar de la masa anónima popular. Eh, una masa que había quedado situada en un lugar vago y oscuro, y así lo dice el propio decreto, por el primer plano que hasta entonces ocupaban el rey y la corte. Es un decreto que ident se identifica al museo y esto tendrá sus consecuencias probables después como un museo eh, republicano, precisamente porque ensalza evidentemente las virtudes de, eh, del pueblo español. El Museo del Pueblo Español eh, sumará no solamente las colecciones del Museo del Traje Regional Histórico, que fagocita para su creación, sino también del Museo del Encaje y del Museo de Arte Popular. Y tendrá una triple división entre las artes populares, la etnografía española y el folclore. Siguiente imagen, por favor. Se va a situar en la misma sede en la que estaba el eh, Museo del Traje Regional que nunca llegó a abrirse y se inicia todo un plan para abrirlo, mala suerte, en el año 36 con más de 7.000 piezas y unas 21 salas de exposición. Es un museo absolutamente pionero en su campo y es un museo que eh, sin duda hay que reivindicar porque os animo a leer el decreto y el reglamento porque son de una modernidad eh, absoluta tiene una vocación clara de ser un centro de investigación que enuncia ya en su artículo primero que va a servir para proteger, conservar y estudiar eh, los objetos etnográficos de la cultura material, las obras y actividades artísticas y los datos, de nuevo los datos eh, folclóricos y cuya misión va a ser informar, orientar las manifestaciones útiles y adaptables a la época presente, es decir, hace una ligazón entre ese pasado que hay que rescatar y ese presente en el que se sitúa la apertura del museo y eh, por supuesto entre sus, entre sus misiones está la de realizar investigaciones como lo especifica también el propio reglamento mediante seminarios o eh, o con una importante labor de difusión y de educación a través de conferencias y de cursos. Siempre bajo la visión eh, globalizadora que eh, sustituirá o pretende sustituir esas visiones particulares de cada una de las ciencias. ¿no? Tiene Luis de Hoyos un ánimo universalizador en, en ese sentido, ¿no? en su forma de estudios. Eh, las circulares que promueven esa recogida de objetos eh, no solamente promueven esa recogida de objetos, mejor dicho, en sino también la de datos, insiste mucho en los datos de, eh, musicales y también artísticos para la conservación de nuestra cultura espiritual. Y deberíais cambiarle el nombre a todo y ponerle cultura espiritual porque la verdad es que suena, suena mejor, suena fenomenal. Se mandan una serie de instrucciones de qué hay que coger y cómo, ya se había hecho en la exposición del 25, nada de arreglar las piezas, nada de remendarlas, tienen que conservarse tal y como eh, han llegado nuestros días desde su origen y cómo documentar esos saberes que se están perdiendo. Siguiente imagen, por favor. La relación con el presente se hace a través de una serie de... Eh bueno con otro tema la verdad que es, que es muy interesante en su vinculación con la propia comunidad ¿no? en este caso la comunidad de todas las regiones de españa porque desde el propio museo se pueden financiar escuelas talleres de arte y de industrias populares creando una relación directa precisamente para mantener todo tipo de saberes y también se les, eh, se les empuja en el propio reglamento a conservar las fiestas típicas de cada eh, localidad el sistema que se utiliza también va a ser parecido al de la exposición del 25 está el museo, pero luego hay una serie de personas eh, que eh, a los que llaman eh, corresponsales en las diferentes regiones, que son los encargados no solamente de hacer un acopio de piezas que tienen que enviar y además lo ponen en el reglamento a Luis de Hoyos eh, museo, bueno, <ríe> museo del Pueblo Español eh, Plaza de los Ministerios número 9, sino también de informaciones y también de datos y repartir una serie de cuestionarios para saber cómo, cuándo, por qué y de qué manera se, eh, se utiliza esos objetos y de qué tipo de eh, colectividades y de tipo de saberes estamos hablando. El propio eh, museo tiene una serie de talleres, de laboratorios y de una discoteca de eh, música popular regional que será la base de la fonoteca que tenemos ahora en el Museo del Traje. Todo hay que decir que de cara ahora a, nuestro, a la conservación de todo esto el traslado de toda la documentación, de todos los bienes que se habían adquirido anteriores al, al 34, tanto de la exposición del 25 o del, del propio acopio que se hizo entre el 27 y el 34, los tenemos nosotros ingresados como que ingresan en el 34, entonces parece que la inmensa mayoría de las piezas eh, que custodiamos han ingresado en, eh, en esa fecha, simplemente es porque es cuando se empezaron a trasladar toda la documentación relativa a las piezas al propio Museo del Pueblo Español. Las colecciones se van a dividir en cultura material donde están los oficios los, eh, las artes industriales textiles encajes y bordados y una cultura espiritual que eh, recoge todos los objetos que tienen que ver con, con las artes plásticas las de joyería cerámica alfabrería pintura grabado imaginería popular con las artes rítmicas, que son los instrumentos musicales, eh, las fiestas y los juegos, y con el folclore. Dentro del folclore se incluye ya, y es interesante ver eso, la evolución del concepto, los objetos de superstición y, y culto, perdón, es decir, la religiosidad popular, la literatura popular y la sabiduría popular. Eh, todo este plan, que es un plan eh, estupendo, eh, queda en agua de borrajas. La dirección había recaído en Luis de Hoyos, el secretario era eh, Luis Navia Osorio, pero como os contaba antes, se pretende que haya una inauguración en el año 36, en verano del 36, evidentemente el comienzo de la guerra civil marca por completo la deriva del, eh, del museo. Luis de Hoyos tendrá que cruzar a Francia y aunque luego regresa, se le jubila en el año 36 y le sustituirá eh, Pérez de Barreras. ¿Qué ocurre con este Museo del Pueblo Español? Aquí podéis ver una de las imágenes de eh, cuando se, re... bueno, se inaugura, en realidad no lo había hecho nunca, en el, en el año 40, siguiente por favor, ¿Qué ocurre con el museo en, eh, durante la época de Franco. Eh, Esther Fernández de Paz definía en un, en un artículo todo este periplo del Museo y de las Colecciones como el de un continuo trasiego que acompaña muy bien mi pasmo porque en realidad es lo que hay, o sea, en, en estos momentos, eh, una vez que Luis de Hoyos no está en la dirección, una vez que está este Museo del Pueblo Español a punto de ser inaugurado, pero sin haberlo conseguido por, eh, por la guerra eh, y con Pérez de Barreras al frente, eh, se decide abrir el museo, se abre en el año 40 y se vuelve a cerrar por eh, una serie de defectos en el, eh, en el edificio. A partir de aquí eh, no se va a conseguir abrir hasta los años 70, donde abrirá únicamente eh, durante 15 meses. La duda, por supuesto, es si se considera un museo republicano, es decir, que no gusta lo que se está contando en ese museo. Eh, por otro lado, tampoco se le somete a demasiadas eh, modificaciones o si les indica que haya determinadas eh, modificaciones que tengan que ver más con el costumbrismo, etcétera, etcétera, o si simplemente la etnografía es un tema subalterno que no interesa tanto frente eh, a, al manejo que se puede hacer desde otras regiones o de otras eh, disciplinas. A Pérez de Barradas le sustituirá en el año 44 Julio Caro Garoja, que presenta otro eh, interesante, muy interesante proyecto, estará 10 años eh, intentando abrir el museo y eh, y al final se va porque no, no lo consigue. En su caso lo que intenta es hacer un proyecto de museo al aire libre, ¿no? un eh, museo que se adelanta también eh, a su tiempo, sigue la línea del, del Museo Finlandés descansen y él, lo que quiere hacer es un parque con diferentes eh, edificaciones tradicionales que narren la vida cotidiana y social de eh, los diferentes pueblos de España. Hace todo un proyecto, lo envía, justifica, pero no parece encontrarse el lugar, se habla de la Casa de Campo, donde poder llevar a cabo eh, semejante eh, obra. Eh, siguiente, por favor. Bien, aquí tenéis uno de los carteles que, eh, bueno, que promocionaban el Museo del Pueblo Español ya en los años 70. Eh, después de la dirección de Caro Baroja, Barroja, perdón, vendrá la de Nieves de Hoyos y, finalmente, la de María Luisa Herrera, que consigue abrir el museo entre el año 71 y el año 73. Hace una ampliación de las salas bajas. Siguiente imagen, por favor donde eh, que dedica a, eh, veis que la museografía ha, ha cambiado, se te entera como corresponde, eh, veo aquí que se levantan cejas pero eh, <risa> sí con trajes regionales, eh, etnografía eh, rural, en las salas altas se mantiene una sala dedicada a los trajes históricos junto con la alfarería los vidrios y el arte pastoril eh, los trajes históricos se habían mantenido como una pequeña cápsula ya desde la creación del Museo del Pueblo Español que pone en su decreto que se van a mantener una sala eh, Elena, disculpa, me dicen que tenemos que avanzar más rápido porque estamos ya a dos minutos de... ah, fenomenal, eso. bien, avanzo <risa> en el año 73 es que me enrollo muchísimo, <risa> perdona ¿Eh? ya, ya, ya no, sí, pero podemos vale. estar otro tipo, pero es que me ha dicho perdona, en el año 73 el edificio reclamado para albergar el Consejo Nacional del Movimiento y la apertura se mantiene únicamente durante, eh, durante 15 meses es todo lo que hay ¿Qué ocurre después de todo esto? Eh, que, eh, bueno, eh, una vez que el edificio es tomado por el Consejo Nacional del Movimiento, las piezas empiezan a hacer ese periplo en los sótanos del Teatro Real, en el antiguo Hospital de Cirugía de San Carlos en la Calle Atocha, hasta que recalan siguiente imagen, en el año 87 en la sede actual que quedaba libre y siguiente imagen, en el, eh, en el Museo Español eh, de Arte Contemporáneo, en el edificio actual, donde estamos ahora mismo, una vez que se abre el Sofía y, eh, y se sacan de ahí todas las piezas de arte contemporáneo. A lo largo de estos años, siguiente imagen por favor, no se ha dejado de trabajar en la mejora de los almacenes, aquí tenéis dos imágenes, la siguiente también, de cómo eh, alguna de esas piezas, esa silla en concreto la tenemos ahora en la exposición permanente, eh, de cómo se almacenan las, en diferentes dependencias estatales toda esta colección del Museo del Pueblo Español. Eh, a lo largo de todos los años eh, no se deja de trabajar eh, tanto en la mejora de los almacenes, una vez que están ya en el actual Museo del Traje, con conservadores y directores que siguen ampliando, las colecciones sobrepasando ya el límite de lo preindustrial y eh, para no quedarse anquilosados en ese, eh, bueno, lo que podía considerarse un romanticismo de la época eh, preindustrial. En 1993, siguiente imagen por favor, se crea el eh, Museo Nacional de Antropología que suma bajo una misma disciplina de estudio dos instituciones, el Museo del Pueblo Español y el antiguo eh, Museo Etnológico Nacional eh, que eh, al considerar que la antropología engloba eh, una misma manera de trabajar y que los dos museos se dedicaban en realidad a contextos eh, culturales eh, diferentes, geográficos diferentes. Uno en relación con España y el otro con las culturas indígenas de los países colonizados. No estudiarán culturas europeas hasta un tiempo después. Esta difusión que Carretero... Eh, Achacó bueno, eh, definió como bien intencionada esta fusión, no termina de dar sus frutos porque ambas instituciones siguen trabajando de manera independiente, el Museo Antropológico de Atocha eh, abierto y el Museo eh, del Pueblo Español cerrado dentro de las dependencias del actual Museo del Traje. En un momento dado se plantea no seguir con esta eh, unificación y desarrollar eh, de nuevo con la aplicación de la evolución de la disciplina antropológica un nuevo museo de las colecciones del Museo del Pueblo Español. En esto hay todo un equipo de trabajo eh, en ello, trabajando hasta que hay un giro de guión que es la visita de la entonces ministra de Cultura, Pilar del Castillo, que fascinada por las colecciones textiles, anula este proyecto para crear uno dedicado a la moda. Se crea así el Museo del Traje que tenéis en la imagen, y siguiente imagen con el epígrafe de Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico que nos encontramos muchas veces escrito como centro de interpretación del patrimonio etnográfico incluso en el propio eh, museo, aquí tenéis una muestra de alguna de esas exposiciones como moda en sombras, surcos que se hacen durante estos tiempos del Museo Nacional de Antropología siguiente imagen por favor Bien, eh, Bajo este epígrafe del Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico eh, se eh, reúne un conjunto de más de 150.000 piezas eh, a día de hoy que conforman las colecciones etnográficas del museo eh, y que ha hecho que en, en algunos momentos de nuestra historia hayamos podido parecer un poquito eh, bipolares. Eh, es cierto que eh, este epígrafe se ha visto muchas veces como un parche, ¿no? Va, se va a abrir un museo de moda y todo esto queda recogido bajo estas, estas este, el cipe ¿no? que, que decimos nosotros. Sin embargo, es verdad que eso impidió también eh, que se desgraga, desge, desgra... Desgradara, perdón, eh, la, eh, la colección, es decir, la colección con toda la historia de la colección se ha mantenido unida a lo largo de todos estos años y nosotros trabajamos eh, también mucho por darle toda, toda la visibilidad que, eh, de la que somos capaces. Otra vuelta de tuerca sucede poco después. Ante la situación derivada de eh, la titularidad tanto del suelo como del, del vuelo del edificio del Museo del Traje, eh, se proponen dos proyectos independientes para desgajar, que era la palabra que estaba buscando, esa colección. Se crea eh, o se, se trabaja para crear el Centro Nacional de la Moda en Matadero de Madrid, en una de las naves, y también el Museo Nacional de Etnografía que se situaría en, eh, en Teruel. Se van a formar una serie de grupos de trabajo yo coordiné el Centro Nacional de la Moda en, eh, en esos años y eh, desde el punto de vista del de Museo Nacional de Etnografía de Teruel, eh, se tiene entre sí la difícil tarea de crear un museo con una disciplina antropológica que ha evolucionado mucho frente a una colección etnográfica que sí eh, que... Eh, que, bueno, que había evolucionado a la par, pero que, eh, que es bastante eh, complicada de separar de las eh, colecciones de indumentaria y de las colecciones de moda el colectivo antropológico se echa las manos a la cabeza eh, básicamente porque habían pasado cuatro años desde que se habían echado las manos a la cabeza con la creación del Museo del Traje. Eh, es demasiado cambio en poco tiempo, no se sabe si es una transacción meramente política o no, si se había estudiado bien el tema, etcétera. Y encima el colectivo defensor del Museo del Traje, evidentemente un museo referencia dentro de su campo, además en, eh, en toda Europa, eh, tiene el mismo miedo al considerar que se va a quedar relegado su, eh, su, bueno, pues su museo y su manera de, de su en realidad, trasfondo cultural al convertirse en un museo eh, menor. Aquí se lía, hay un lío tremendo eh, que vivimos ahí en el museo, en este caso yo ya de cuerpo presente, y, eh, y demás. Sobre el Museo Nacional de Etnografía, se eh, crean... Se crea un primer equipo de trabajo que dirigirá José Luis eh, Mingote y un segundo que dirigirá Andrés Gutiérrez Usillos, eh, ya bajo el título del Museo de las Culturas en España. Son proyectos diferentes, pero los dos están unidos bajo la, eh, la insistencia en la creación de comportamientos sociales pautados culturalmente y en reflejar eh, una sociedad diversa que es como la que nos encontramos a día de hoy, es decir, poner todos esos objetos al servicio de la narración social. Eh, museográfica, pero eso sí eh, nunca se terminó de abordar el tema de la separación de las colecciones ¿no? ese, ese famoso melón eh, la crisis de 2008 separa los proyectos, siguiente imagen por favor, nos quedamos como estamos en una temporada de bastante tranquilidad, que podéis ver en esta imagen, y en la siguiente por favor algunas de las infografías que se hicieron para, ese, para la creación de ese Museo Nacional de Etnografía y llegamos ya a día de hoy. Siguiente imagen, por favor. Bien, siguiente. ¿Qué, es, ¿Qué estamos haciendo nosotros como Museo del Traje para visibilizar la colección etnográfica? Eh, en primer lugar, lo que hemos hecho es romper esa separación, todo lo que hemos podido, que es muchas veces interna, de las colecciones, integrando elementos no textiles dentro de nuestra nueva exposición permanente. La foto no es muy buena, pero aquí podéis ver una vitrina dedicada a la influencia de la televisión como difusor de la moda, de las modas en plural. No, no, no queremos eh, quedarnos únicamente en la moda indumentaria, sino en toda eh, las modas que acompañan nuestras formas de vivir. Siguiente imagen, por favor. Otro de los ejemplos que podéis ver aquí es cómo hemos tirado de toda nuestra colección de cartelería y lo que veis abajo son souvenirs, uno de los primeros souvenirs de principios del siglo XX, eh, hablando de las representaciones, no solamente de las representaciones de la propia imagen, sino también de eh, todo aquello, los carteles ejemplifican muy, muy bien qué es lo que se consume, porque ejemplifican qué es lo que se promociona, es decir, la cantidad de objetos que van parejos a nuestra sociedad eh, capitalista. Creamos un equipo de trabajo formado por Luis Pérez, Mariana Bajas y Cecilia López Luis está ya de vuelta en el Museo de Antropología con un planteamiento de difusión de las colecciones a corto, medio y largo plazo siguiente imagen eh, por favor que va desde proyectos puntuales como son los que se realizan para la Semana de la Ciencia o para Madrid Toda Mirada hasta la colaboración en exposiciones temporales externas y demás colaboraciones, por supuesto visitas guiadas a los almacenes para todo aquel que lo solicite para conocer mejor toda esta parte de nuestro patrimonio y la revisión evidente de eh, crear de las necesidades de conservación de, eh, de estos materiales. Aquí podéis ver una vitrina de los años 20 donde igual que ponemos un jersey de Guatanave de de Garzón para hablar un, un poco de esa influencia eh, de Chanel, incluso a día de hoy también sacamos de la colección de juguetes eh, todos nuestros medios de transporte porque estamos hablando de la modernidad y de cómo va todo eh, un poco parejo en su evolución. Siguiente imagen. Eh, bueno, otra vitrina de los años 40, en este caso a la izquierda lo he traído por eso, hay una mini constitución del año 31 de bolsillo, para, en vista de que estábamos hablando de la república al comenzar. Y siguiente imagen por favor, y esta se me ha colado porque no tiene nada de esas colecciones, es la vitrina dedicada a David Delfín. Siguiente imagen por favor. Bien, el futuro. Eh, y me estoy pasando un poco de tiempo, perdonad el futuro eh, que tenemos ante nosotros, siendo un museo que ha dado lugar a tantos avatares y a tantos eh, requiebros desde nuestro punto de vista no había que desmembrar eh, la colección pero sí visibilizarla eh, esto se puede hacer a través de exposiciones temporales a través de una exposición permanente que fuésemos renovando desde la propia institución, pero sí nos parece muy importante mantener la colección eh, unida, eh, precisamente porque nos permite eh, contar cuál ha sido la evolución también de la etnografía a nivel nacional en, eh, en España. Pongo esta imagen del lugar en el que se iba, y veis ahí el cartel del ministerio en el que se iba a situar ese Museo Nacional de Etnografía en Teruel, porque el otro día leí en prensa que se parece reactivarse este proyecto o que así lo ha solicitado Teruel. Nosotros todavía no sabemos nada, pero bueno, esperamos que pase lo que pase llegue, llegue a un puerto. Nada, muchísimas gracias y perdonad que me enrolla mucho. No, no, no te has enrollado, es que íbamos con un poquito de, de retraso y, y eso, pero... Que nada, que ha sido una exposición... Bueno, es una historia como de película, Total, o sea, ¿no? yo sí. lo veo para hacer una sí. película porque o sea, no le pueden haber pasado más cosas a este mm, proyecto sí. de museo porque nunca ha llegado realmente, sí. bueno, en menos ese tiempo sí. de 15 años ¿no? que estuvo abierto en los años 70. Nunca ha llegado y de hecho es un gran desconocido para la mayoría de la gente. Estas colecciones sí. que yo he tenido porque yo también trabajé un tiempo en el Museo del Traje y tuve oportunidad de estar en esos almacenes, colecciones maravillosas que, que recorren un montón de oficios, costumbres de la historia de, de, de nuestras regiones. no y, y en fin, bueno, pues este, este bueno, también me gusta mucho es que efectivamente y no lo has comentado, acaba de reabrir el Museo del Traje hace ah, sí. un mes escaso Publicidad con una sublimenal. nueva con una nueva exposición permanente. Sí. Con una nueva exposición permanente que es una maravilla sí. y en donde efectivamente todos esos objetos de las colecciones etnográficas están presentes en las distintas vitrinas ilustran muy bien mucho, gran parte de ese recorrido y luego la que a mí me parece espectacular, siempre me ha parecido en la anterior exposición permanente y en la actual, la sala de los trajes regionales, sí. que es una, una preciosidad, una maravilla. Así que nada, enhorabuena al Museo del Traje por la, por la labor que hace, por el, por el proyecto tan interesante que tiene y mantiene. Y, y nada, y a ti, Elena, por estar con nosotros. Que eres la directora y, y que siempre estás muy ocupada, pero nos has dedicado este tiempo a, a explicarnos todo esto, que, que, bueno, muy interesante y nos ha gustado muchísimo. Sí. Gracias, gracias, Carlos.